Banda, o sea que haga la travesía. vamos. I'm <laughs> sorry. ¿Qué es lo de la el de la amiga que el partido A Thank you. Thank oh. orígenes. Nos falla la tecnología. Nos ha fallado, nos ha fallado. ¿Podemos acercarnos un poco más? Muchas gracias por asistir a esta manifestación. Uno, dos, tres, cinco, diez. Ahí, ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Vale! <risa> Toma, ¿sí? ¡Siempre! Ahora <risa> ya podéis acercar un poco.